¡Qué bailar, porque siempre está lleno de pena y dolor, yo ando este mundo con pena y dolor, yo siempre he cantado Yo antes este mundo Con sufrimiento y dolor Bueno yo quiero ir Que Cali se escuche En el cielo Y se esté en la ciudad del cielo Así es que vamos para allá Ya yo descansé Como dice el coro Oye, llorando casi la gente de la pena llevamos tu bello tanto este mundo con pena y dolor nunca ven al músico bailar solo siempre se da un trago porque con la pena que llega siempre se acuerda lo malo y lo ahora te digo otra vez yo tanto este mundo Pasado algunos días y un aplauso no nos dan Que lo que pasa, público querido, que los queremos escuchar ya tu... Gracias Cari, te queremos Te parte los cuatro hermanos y yo y por eso te decimos que siempre te recordamos y te damos todito para ti yo yo yo yo Valencia te digo cuando yo llego a Cali, aquí me siento mucho, mucho mejor. Muy... Yo, yo, Convena de parte de Angel el Chambimbe. Yo llegué a Cali, ya se me acabó la pena, porque la gente se ríe y goza esta música tan buena y el coro que dice otra vez. Yo ando el este mundo. ¡Mandure! Saben ustedes que todo el tiempo para ustedes escribir. De pena y dolor se acabó.